Hola, buenos días, tardes o noches Aquí estamos en mi primer video en un juego llamado Tail. La verdad, no sé cómo se llama Cómo es, de qué trata Pero mi hermano me dijo que era de un esqueleto contra un humano Y dije, no me quiero perder eso Modo fácil, es el único que tengo Y nivel 1 A ver ¿Qué es esto? Ah, estamos en la, en una catedral. ¿Sientes el poder? El poder de Dios. Mm, no empieza. Mm, ah, tiene diálogo. Si es que ustedes quieren leerlo, simplemente descarguense en juego. Es gratis. Que a la mayoría de los juegos que se encuentren. En mi empiezo canal van a ser gratis. A ver. Se mueve así, ¿no? Chale. De verdad, me morí en los primeros segundos. Voy a hacer un corte para ajustar todo bien para que ustedes no escuchen tan feo. Bye. Ya volví, ya ajusté al joystick. Y intenté bajarla a la música, pero no pude. Así que tuve que bajarla a mi dispositivo. Se va a oír más o menos igual que antes. Nada más de que voy a hablar un poco menos Recuerden, si quieren escuchar en diálogo Pues instálense en el juego Ya investigué un poco Y más o menos creo que soy mejor que el Lolito o Vegeta. Toma Yo diciendo que era mejor ¿Por qué justo cuando tengo que ab a abrir la boca Tengo que hacer mis pen... Ya volví mi tercera vez Y eso que es el modo fácil Está bien difícil ¿Ustedes creen que me pasé el modo fácil completo? Si no me lo paso en 15 turnos Pues en el siguiente video Si es que llega a 10 likes mi video Otra vez es que no sé jugar esto Porque tuve que escoger este juego en mi primer video Jack. A ver, ahora sí me voy a poner bien pro Te voy a patear, niño Te voy a patear, como te llames que No sé si eres niña o niño, la verdad Pim, pim, pim, pim, muerte Ah, mira, puedo lanzar huesotes Toma, toma No, No, eso fue muy falso No me dejaba moverme Porque porque lo peor de todo es de que no es tan difícil. A ver. ¿Y qué pasa si le doy esa bolita que parece un perrito? No sé cómo le haya parecido a perrito, pero se parece un perrito. Ah, lanza un rayo láser mortal. No, pues wow tome, tome mi rayo láser, mi rayo láser. A ver, ¿qué es esto? No hace nada. Pim. Mm, se escuchó algo raro. Caminando por... Mecro le mm, Me tienes miedo. ¿Cómo lo acabaré, chicos? ¿Lo acabo con un rayo láser? ¿O lo acabo con un huesito? ¿O aplastándolo? Yo digo que lo más brutal sería aplastar. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Mm, le... Le queda muy poca vida al pobre Pero no me deja aplastarlo más ¿Por qué? Ah sí, porque ahí arriba No lo puedo apuntar porque se mueve la cámara Pero junto a donde estoy moviendo El botón de grabación Ahí está de un corazoncito Que es donde Puedo usar la gravedad creo. Entonces lo va a matar con un hueso grande No me salió bien No me salió bien no me salió bien, no me salió bien Sí, le metí el hueso Nada, nada fuera de lo normal Nada mal pensado chicos, por favor no se mal piensen nada 5 de experiencia y 100 Uh, that's very good No sé por qué dije eso, pero sé que... Nada, dejémonos atrás A ver. Ah, oh, mira, aparece una flechita. Aquí. Yo voy a usar la de esa de la grabación para apuntar. Aquí aparece una flechita. ¿Y si le pico? No sé qué pasó. A ver, voy a seguir. Ah. Antes tenía nada más este y ahora tengo este. Mm, tal vez si eso para eso servía. A ver, debe de ser más difícil, creo. A ver, niño, te voy a meter en hueso de antes. No sé qué hice. Toma, toma, huesito. Auch. Toma, mi rey. ¿Por qué no me deja.? No me deja tirarlo. No me deja tirarlo. Se quedó buf ¡Eh! No soy yo. No, no me dejo mover, no me morí. ¿Por qué no me dejaba mover? <ríe> a ver. Resta. A ver. Ahora sí, niño kawaii. ¿Cómo se le llama este tipo? Que se ve en nombre de humano. Yo con mis pendejadas Modo manco activado Toma, toma, toma, toma, toma Todo lo loco, presionando todo Y por eso niños, no debes de presionar todos los botones a la vez <risa> Porque, Si a mí me servían en las maquinitas de, lo, de que tengo aquí una En las del ciber o en las de tienda Me funcionaba perfectamente Voy a apretar todos los botones a la vez Porque aquí no A ver Ya me voy a poner pro. Ahí está, ahí está, ahí está uh, Me tiene miedo Mi rayo láser, mi rayo láser es el mejor mi rayo... tengo, tengo también huesitos Tengo huesitos de todo tipo Ah, tengo miedo Toma, toma, toma mis huesitos. Que no sé de dónde viene. Sí, se comen rayo láser. O como se le llama. Son perros que lanzan rayos. Eso sería chido de ver en la vida real. A ver. Ya, rápido. Segunda vez que le gano, ¿no? Ah, o... Voy a hacer un corte porque voy a leer cómo se hacen los movimientos y eso. Así que ahora mismo los dejo. Y ahora vuelvo. Ya he leído todo. Ya ya sé cómo hacen los movimientos. Así que ahora sí voy a hacer más Pro que Vegeta 777. Nada tampoco. O Willy Ren. Nada tampoco. O Pepiter. Nada tampoco. Más Pro que yo incluso. A ver. A ver. Niño, te voy a ganar ahora si tengo todos los trucos del mundo. A ver. Ya sé que puede tirar un huesito. De esos. Uno invisible, mira, de esos. De esos. Y que con el rayito lo puedes esquivar. Y con el huesito le puedes hacer mucho daño pero ah también hay un perro que lanza rayos. También puede hacer eso. Perro que lanza rayos. ¿Qué rayos pasa con mi vida? Perro que lanza rayos, tira. Que tires. Ahí está. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Los mejores huesitos de mi vida. ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma! <ríe> ¡Yupi! Huesito. Invisible. Esquivada. Y tracatá. Ah, ah Se teletransporta. Eso fue muy injusto. ¿Vieron lo que pasó? Creo que ya estoy, me estoy volviendo loco. Si viera mi cara, estuve lleno de sudor. De que hace un calor. ¿Y alguna vez se han preguntado de por qué hace más calor en la noche que en el día aquí en México? La verdad, yo tampoco me lo he preguntado, pero ahora mismo ya. Corre, corre, eso fue por accidente. Toma, rayo, la rayo láser, perro que escupe rayo láser, haz tu trabajo. Tú también, hueso grande, perro que lanza rayo láser. ¿Y qué hace esto? ¡Uuuuuh! Lanza un perro y al rayo láser gigante Rayo láser gigante Se murió De verdad con tres perros Rayo láser gigante se muere No pues wow Pobrecito Le metí en rayo Sin mal pensar eh Por si acaso. Sin mal pensar eh Sin mal pensar le gané tres veces seguidas. Ah, mira, puedo subir nivel. Ah. Este que tiene... Ah, el nivel normal. No lo sabía. Mm, creo que esto ya no lo voy a grabar. Ah, voy, a, voy a dejarlo aquí mismo. 10 likes y 5 suscriptores si quieren ver otro video jugando en modo normal con mis manqueses y estupideces que digo así que bye. que duerman bien o que pasen bien eso lo pues adiós simplemente adiós que ya le vayan a